ONIAD es una tecnología que hemos desarrollado que permite a cualquier empresa, sea grande o pequeña, anunciarse en cualquier medio que esté conectado a internet. Esto democratiza la posibilidad de anunciarse en medios. O sea, que permite competir a las empresas pequeñas con los, las grandes marcas que antes es, eh, tenían exclusividad esta tecnología. Las empresas en ONIAD pueden poner sus anuncios en los medios que ellos quieran, es decir, en cualquier periódico, en cualquier radio, etcétera, el tiempo que ellos quieran, eligen la hora, en la geografía que ellos quieran, es decir, pueden desde toda España, un país entero, hasta un solo barrio porque les interesa, porque es una tienda, y así un montón de opciones de segmentación. Básicamente, lo que te permite es hacer la publicidad mucho más eficiente y gastar solamente lo que necesitas para atraer a tu público. ONIAD nació como, el de, eh, como una spin-off del departamento de marketing de Grupo Arelux, eh, aglutinando un poco el conocimiento de, de varias personas durante varios años decidimos bueno, a partir de un proyecto de intraemprendimiento crear la spin-off de ONIAD, que es una tecnología, como bien ha dicho Javi, que aglutina todos esos conocimientos, decidimos digitalizarlos y convertirlos en una tecnología propia para, para el uso de terceros. Oniad tiene dos núcleos, la parte de marketing, que viene de los tiempos en los que éramos una agencia y trabajábamos para un montón de, de clientes de diversos tipos, y luego la parte tecnológica, donde hemos hecho todo el desarrollo de, desde la inteligencia artificial, el Big Data y la propia plataforma. Eh, a partir de ese núcleo, luego eh, hemos ido creciendo en una serie de departamentos muy importantes eh, como por ejemplo el de, el de comunicación que es una diferenciación muy importante que hemos tenido a la hora de, de ser distintos a otros competidores, otras, otras empresas, otras plataformas que, que tienen poca personalidad. Nosotros tratamos de, de ser mucho más cercanos, más humanos. Eh, y por supuesto, pues, eh, poco a poco, a partir de ese núcleo de startup, hemos ido eh, creando todos los departamentos eh, que hacen falta para, eh, para una empresa de este tipo. Ahora es donde más fuerte estamos creciendo ese nivel de, de ventas y, a, y atención al cliente, que es donde nos queremos diferenciar, siendo cercanos, estando cerca de, de la gente y, y dando respuesta a, a cualquier pregunta, a cualquier duda o a cualquier necesidad de estrategia que tengan nuestros clientes. Sí, eso sería un poco pues, eh, los dos núcleos duros de la parte tecnológica y los otros dos núcleos duros de la parte más eh, personal o más de equipo. Sería tanto poner en el centro de, de, de, de toda la empresa eh, y de toda la importancia al usuario, el usuario porque realmente todas las empresas tecnológicas pues, eh, están perdiendo sobre todo en el entorno de la publicidad, un poco están abandonando al, us al usuario y lo están dejando de poner en el centro. Entonces nosotros ponemos al usuario en el centro, es el más importante, puede contactar con nosotros por cualquier vía, estamos encima de él y, le, y el otro gran núcleo más transversal son las personas del equipo. Eh, le damos mucha importancia a la parte de la cultura de empresa, buscamos a las personas que quieren trabajar en nuestra, en, en nuestra startup eh, con mucho detenimiento y con mucho cariño y que estén muy alineadas con nuestra forma de entender tanto el mundo de la empresa como el mundo normal. Eh, con unos valores muy alineados con, con la filosofía de la empresa. Ha sido un año pues, bonito, muy intenso, en el que hemos pasado de estar súper poquita gente y hacerlo todo, a levantar una, una ronda de inversión, eh, crear departamentos, crear todo lo que eso conlleva, procesos, tal un nivel de, de profesionalización muy alto en muy poco tiempo, o sea, eso ha sido pues eh, muy intenso y a la vez pues eh, estamos consiguiendo lograr nuestros objetivos a nivel de, de ventas y de crecimiento y la verdad es que estamos, estamos muy contentos. Sí, eh, y sobre todo pues yo me fijaría también en, en el aspecto de la escalabilidad, o sea, ha sido un año, como dice Javi, muy duro, por, porque es, eh, yo digo que en la gestión, esto es la Champion de la gestión, porque tienes que crecer muy rápido, pero además muy bien, eh, muy rápido, porque pues en una empresa industrial pues tú puedes tener crecimientos de un 10, un 15, pero claro, aquí estamos experimentando crecimientos de un 100% todos los meses. Entonces, pues claro, eh, tienes que contratar mucha gente, que la gente, como te he dicho antes, esté muy alineada con, con tu forma de ver la empresa. Y la verdad que combinar esos dos aspectos, eh, rapidez y, y además con calidad, pues la verdad que, que es un tema bastante difícil y bastante duro, porque hay que cuidar mucho los detalles, pero bueno, en eso estamos y esa es la parte también más bonita, a la vez que más dura. Pues con ganas. Eh... Tampoco para nosotros es el nuevo curso, porque realmente el verano ha sido de trabajo arduo, con lo cual pues vamos a seguir a tope, eh, vamos a centrarnos mucho más en, en el desarrollo y aplicación de, de una estrategia mucho más definida, eh, todavía profesionalizándonos más, y, y ahora vamos a poner unos objetivos eh, muy claros de crecimiento que creo que, que vamos a conseguir y que vamos a, a incluso abatir, o sea que vamos con, con toda la fuerza. Pues yo, sobre todo, eh, lo que, los valores más transversales que, que intentamos eh, inculcar pues es el intraemprendimiento, o sea, que, que, que la gente tenga ideas, que las pueda expresar, eh, el hambre laboral, o sea, porque al final en una startup también tienes que tener eh, mucha ambición y muchas ganas de crecer, porque al final eh, esto sufre cambios todos los días y sobre todo la adaptabilidad y la flexibilidad, porque... Eh, nos movemos en un entorno que estamos constantemente fuera de nuestra zona de confort y necesitamos eh, tener esos valores muy asumidos para, para que no nos afecte en nuestro día a día y podamos crecer sin, sin problemas y sin obstáculos. Pues lo mismo que le dijimos a, a los inversores cuando entraron, o sea, nosotros vamos a montar una empresa internacional, que en cinco años facture 100 millones de euros y vamos a convertirnos, además, porque es el objetivo general de todas las empresas de este grupo, en una empresa con altísima calidad en los procesos, que sea una empresa donde dé gusto trabajar y no solamente sea un empresón, sino que además disfrutemos trabajando en ella y todo el mundo quiera venir a trabajar aquí. Ese es nuestro objetivo. Mi visión de futuro pues más o menos está alineado con lo que dice Javi, o sea, eh, tener una empresa perfecta para nuestros clientes, una empresa perfecta para nuestras personas y una empresa que solucione un problema real y que ayude a, a la gente a, a hacer su vida o su trabajo un poquito más cómodo.